Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Eh, no deja de ser un síntoma de la falta de seriedad y rigurosidad con la que algunos se toman la lucha contra las violencias machistas eh, su ausencia de esta sala hoy durante este debate. Gracias, aun sin ustedes lo sacaremos adelante. Hagamos un repaso de todos los datos y actuaciones. Gracias. Que el Gobierno del Partido Popular, su Gobierno, ha hecho durante todos estos años en materia de recorte de los derechos de las mujeres penalización del aborto, impugnación de la Ley de Igualdad, aplicación de la LOMCE que apuntala a un sistema segregador y resta instrumentos para una educación igualitaria, vuelta a la religión en las escuelas para educarnos a las mujeres en la sumisión, paralización de la Ley de Dependencia, reforma laboral para profundizar en la desigualdad salarial y económica, no aplicación de los permisos de paternidad, Reducción desde el año 2010 de un 26% en el presupuesto de prevención contra las violencias machistas, 61% de reducción en el presupuesto del programa de Igualdad de Oportunidades. Más de 800 mujeres asesinadas en 12 años. ¿Saben cómo se llama esto, señorías del Partido Popular? Violencia institucional. Violencia institucional es lo que sus políticas nos hacen. Nos asesinan, nos precarizan, reducen nuestra autonomía económica y provocan la vuelta forzosa de muchas mujeres al hogar, su reforma de la Ley de Régimen Local deja sin presupuestos para la prevención y la atención de mujeres en situación de violencia machista a todos nuestros ayuntamientos. Pedimos aplicar medidas efectivas contra las violencias machistas, llevar a cabo una revisión de la Ley Orgánica 1-2004, así como de las leyes autonómicas de todos nuestros territorios y, por favor, hagámoslo en cooperación con la sociedad civil organizada. Casi cada año, la ONU reclama al Gobierno del Partido Popular su partido una partida de dotación específica para educación y, a pesar de que la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género obliga, cito textualmente, a incluir la igualdad en programas y materiales del sistema educativo, a dar formación al profesorado, a asegurar una persona responsable de igualdad en los consejos escolares y que la inspección, Informe del cumplimiento, el Gobierno del Partido Popular, su Gobierno, no ha puesto ni medios económicos en lo que les lleva a incumplir, además, el Convenio de Estambul, que ustedes mismos suscribieron en el año 2014. De igual modo, sus brutales recortes han dejado, prácticamente sin dotación presupuestaria, el Programa para la Igualdad de Oportunidades. Lo han reducido un 61% contra todas las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Les han dicho literalmente a su Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, que las medidas de autoridad que ustedes mismos han introducido en respuesta a la crisis económica han tenido un impacto grave y desproporcionado en las mujeres. Les pedimos, por lo tanto, que cumplan ya la ley que en todos sus años de gobierno no han cumplido, que si pretenden de verdad aplicar las medidas que proponen las acompañen de un presupuesto ausente en esta moción y que, por lo tanto, no puede hacernos confiar en que ninguno de ustedes la vaya a sacar del cajón en el que estoy segura la han metido ya. Que se modifique la Ley Integral contra la Violencia de Género para reconocer como violencias machistas todas aquellas que a día de hoy no se reconocen, violencia económica, violencia laboral, agresiones sexuales, violencia publicitaria y prostitución, entre otras muchas. Tómete en serio las campañas de comunicación, Tómese en serio los programas de actuación, de prevención y de formación para hombres, adultos y jóvenes que ejercen las violencias machistas. Garanticen en los presupuestos el mantenimiento de todos y cada uno de los servicios de atención a las mujeres que hay en los ayuntamientos. Permítanos empezar a elaborar un plan estatal de garantía habitacional, como ya se aplica en alguna nación de este Estado. Elaboren políticas activas de empleo o simplemente apóyenlas cuando nosotros las proponemos y si no saben hacerlo. Y demuéstrenos, esto es lo que les pedimos desde el Grupo Parlamentario Unidos Podemos en Comú Podem en Marea, les pedimos, demuéstrenos en definitiva que ustedes no son el agresor de esa estructura social y política que se llama patriarcado. Demuéstrenos su colaboración para eliminar el pilar fundamental que lo sustenta, la desigualdad entre hombres y mujeres. Demuéstrenos que pueden comprometerse con nosotras a que no haya ni una sola muerta más. Nos queremos vivas. Gracias. Gracias, Angustia.